Muy buenas, seáis bienvenidos a un nuevo streaming en directo en mis perfiles sociales. Soy Emilio Márquez, ya me conocéis, y hoy vamos a emitir en LinkedIn Live, en YouTube y en Twitter en simultáneo. Tengo el placer de poder entrevistar a a Fernando, a Fernando Ojeda, eh, que es el Senior Brand Planner de We Are Machine y que tiene una muy, muy extensa eh, eh, experiencia trabajando desde hace 20 años tanto en negocio digital como en publicidad. Muy buenas y bienvenido. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Un gusto. Ya nos conocíamos, hemos hablado un par de veces, pero creo que es la primera vez que vamos a hablar largo y tendido sobre publicidad. Pues sí, porque es una temática que, que ha ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. Eh, justamente hace muy poco me tocaba una, en una pequeña masterclass explicar cómo era la publicidad hace 20 años y la verdad es que ha evolucionado muy positivamente, sobre todo eh, tanto a nivel de la tecnología como también de que el mercado ha madurado muchísimo y sabe emplear mucho mejor las herramientas. Pero en, en estos 20 años de tu experiencia... ¿Cómo, ¿Cómo definirías esa transición, esa evolución eh, del negocio en el que te has visto implicado? Bueno, la verdad es que, como dijiste recién, cambió muchísimo por todos lados. Yo creo que lo que más cambió tiene que ver con la complejidad del negocio. Antes, eh, principios de los años 2000, fines de los 90, una campaña podía tener un 360, si te acuerdas. Pero presentábamos la marca o el concepto en el medio y alrededor como todos los touch points, donde digo todos es todos, o sea, había 10 o 12 y contabas qué vas a hacer en cada cosa, y hoy eso ya es imposible, ninguna marca tiene ese presupuesto, para un equipo de marketing es imposible manejar esa complejidad, entonces eso es lo que principalmente veo cambiar. Y lo otro, bueno yo soy argentino, entonces crecí en publicidad en Buenos Aires, y antes la creatividad era el 90% del tiempo de planeación de una campaña, y hoy eso se ha reducido, o sea, se, ha, se ha reducido no porque pierda importancia, sino porque creció en importancia también todo lo demás. Eh, esa es la principal diferencia que, que veo, por lo menos que vemos en Latinoamérica. Nosotros a España estamos llegando recién ahora, hace menos de un año que estamos ahí, con lo cual lo que podemos hacer es como comparar dentro de los mercados latinos. No sé tú cómo lo ves desde ahí. Pues sí, ¿no? El, la evolución tecnológica, la evolución del mercado ha ido, eh, desde luego, complicando, sin duda alguna, lo que era la publicidad, porque para llevar adelante una buena campaña de publicidad hace... Sí. Bastantes años, pues se requería una, una especialización realmente bastante mínima, pero hoy día necesitas equipos multidisciplinares que conozcan de múltiples facetas que sean muy buenos en lo suyo, ya sean publicidad programática, posicionamiento de buscadores, en creación de contenido, en creación de, de buenas campañas, buenos copywriters, con lo cual hoy día. Para una sola marca, el poder llevar una buena eh, campaña de publicidad herramienta 360 sin apoyo de, de especialistas, lo veo realmente complicado por los múltiples perfiles muy bien eh, cualificados que se tiene. Eh, ¿Y cómo crees que solucionan las marcas ese tipo de situaciones? Yo creo que esto queda entre nosotros dos, ¿eh? que no se comente por ahí, pero creo que que no lo están pudiendo solucionar. O sea, que lo que hacemos, las marcas y las agencias también, es tratar de hacer un recorte de la realidad, de las herramientas que tenemos cerca, de lo que soluciona de alguna forma los problemas de marketing que tenemos, pero que de ninguna manera pasamos por todas las herramientas posibles o por una cantidad importante, como que nos repetimos sobre lo que sabemos hacer. Yo me acuerdo en el 2002 o 2003, eh, una persona que tenía en dirección de cuentas, un día, analizando un proyecto, decía, me faltan datos, no puedo tomar una decisión porque me faltan datos. Y hoy, 20 años después, el problema es el contrario, es como me sobran datos, eh, casi nunca los puedo alinear, cuando, cuando los empiezo a investigar me doy cuenta que la información que tengo siempre es parcial, o, o, o tiene una tendencia interna. Entonces, el problema es al revés, pasamos de no saber quizás, el impacto que tenía lo que estamos haciendo, a escuchar tantas campanas diferentes que hay como mucho ruido en el, en el escenario. Nosotros cuando nacimos, nacimos como agencia de 360, y, y hoy estamos tratando de sobrevivir en ese mismo en, entorno con un modelo distinto. Pero eh, independientemente de eso, las campañas, yo noto que eh, hay gente realmente muy profesional, marcas que lo hacen muy bien, eh, campañas que están saliendo con muchísimo éxito, eh, con lo cual nos encontramos precisamente una sobredosis de, de información, pero realmente yo noto que el mercado cada vez es más profesional y tiene las ideas más claras respecto de lo que lo quiere eh, y de cómo conseguirlo. ¿No eres optimista realmente a lo, respecto a cómo se comporta el mercado? Sí, súper optimista. Al, al contrario, lo que pienso es lo que su, lo que nos sucedía antes era que teníamos pocas marcas en el mercado, como había también pocas palancas para mover, te podían faltar datos, tampoco había tantas cosas diferentes para hacer. Hoy, las marcas lo que están aprendiendo a hacer es como especializarse en un área, entender que no pueden controlar todo. Y eso que empiezan a controlar lo hacen muy bien. ¿sí? Nosotros hoy como agencia lo que terminamos haciendo es armamos un ecosistema de agencias, como el 120, que son especialistas en diferentes cosas, y son las que nos pasan el know-how. Nosotros cuando escuchamos un problema y entendemos que una gerencia de marketing hace lo mismo. Cuando nos encontramos frente a un problema de marketing, lo que hacemos es abrimos el toolkit y empezamos a mirar aquí adentro quién me puede resolver este problema. Es como, se me aflojó la silla, ¿qué hago? Agarro una pinza, la más grande, la más chica, un desarmador, ¿con qué voy a, voy a solucionar el problema? Y tengo una caja de herramientas, súper amplia, incluso hay herramientas que quizás no sé manejar demasiado, necesito que alguien que lo sepa manejar venga y me ayude. ¿sí? Esa parte, quizás la de aprender a decir, no sé hacer esto, pero puedo buscar a alguien que me ayude, es el, el salto adelante que vemos, en los últimos cinco o seis años en la publicidad, antes íbamos siempre al lugar de seguridad. Primero fue la televisión, después el, el lugar de seguridad fue Facebook, y desde hace un tiempo creo que todos nos pues, empezamos a animar a ir a lugares que no controlamos, pero que podemos ir aliados con alguien que sí. Como, y en eso quizás la pandemia incluso ayudó, el hecho de decir, bueno, no tengo que tener a todo mi equipo acá al lado mío, puedo ir a buscar a alguien que, que sabe hacer esto y que vive en otra ciudad o que vive en otro país, o que no está 100% dentro de mi compañía, pero, pero tiene unas horas para dedicarme. Y, y las marcas empezaron a aceptarlo. Y el proceso de deslocalización de, de We Are Machine como agencia 360, porque entiendo que estaréis deslocalizados, teletrabajando, con sede en múltiples países, talento muy repartido a nivel global. Eh, ¿Cuáles son las cifras de, de esa deslocalización o distribución? Y... y ¿Y qué aprendizaje positivo habéis llevado a cabo de todo este proceso de, de teletrabajo y de expansión? Mira, nosotros ahí teníamos una ventaja, que es dos ventajas. Una es, nacimos en Argentina, y en Argentina tener un equipo cerca es muy difícil, ¿sí? Mucha gente trabaja para el extranjero, entonces, ya te, tener una empresa de 100 empleados es una cuestión compleja. Entonces, venimos haciendo teletrabajo e integrándonos con otras agencias desde hace mucho tiempo, desde hace unos, bueno, 12 años, aproximadamente. Entonces, la pandemia no nos pegó tanto, ya veníamos acostumbrados a ese teletrabajo. Y aparte, regionalmente fuimos creciendo, nacimos en el 99 en Argentina, abrimos la, la primera oficina fuera del país en el 2008, en Chile, y de ahí crecimos, por Sudamérica primero, para, para México después. Y cuando llega la pandemia, que nos agarra todavía dentro de Latinoamérica, la verdad es que veníamos con ese músculo bastante activo, entonces el, el pasaje de trabajar presencial a trabajar eh, vía teletrabajo o pantallas no fue tan grande, fue básicamente lo mismo que, que vivíamos el día anterior. Sí hubo un cambio muy grande hacia el lado del cliente, o sea, con qué herramientas nos podíamos comunicar con ellos y cómo trabajar hacia las marcas, pero con los equipos de trabajo no, los equipos de trabajo estaban bastante entrenados. Y lo que encontramos es, hay una diferencia muy grande entre los más jóvenes y los más grandes en el teletrabajo, pero al revés de lo que podíamos esperar. ¿Sí? O sea, la gente más senior, los más grandes, a, trabajan muy bien a distancia, entienden qué tienen que hacer, no se sienten solos, prenden y hablamos un rato y ya nos conocemos. En cambio, los que se están incorporando al mercado de trabajo, los que se incorporaron los últimos tres años o cuatro, no tienen esa, ese ecosistema donde crecer. Y eso creo que es el gran problema al que nos enfrentamos como industria. ¿Cómo hacemos que un junior o un trainee pase a ser semi-senior trabajando a la distancia? Y, eh, y en, os definí como una agencia, multi, eh, totalmente 360%, pero donde hay una fragmentación de especialidades en el mercado realmente casi inabarcable. Eh, ¿Cómo se puede ser una agencia de 360 en un entorno como el actual? Yo creo que el primero hay que reconocer lo que uno ya no puede hacer más. ¿sí? Uh -huh. O sea, yo cuando tenía 20 años, corría, corría un montón, jugaba al fútbol, hoy tengo 44, me si vas a jugar al fútbol me rompo todo. ¿sí? Entonces hay una cuestión de decir, bueno, ese pasado hermoso que tuvimos ya no se puede. Entonces, el pasado de, ok, con cuatro o cinco áreas dentro de la compañía, vamos a resolver todo, listo, hagamos el duelo, eso fue hace 20 años, hoy, para bien, el mercado evolucionó, lo que hablamos hace un rato, se fragmentó y no puedes hacer todo. Entonces, creo que cuando uno no puede hacer algo y quiere seguir dando ese servicio o jugando ese juego, tiene que como esforzarse para encontrar una solución creativa. ¿Sí? Nosotros la solución creativa que encontramos es, primero, reconocer lo que ya no podemos hacer y luego repensar lo que, por lo menos para nosotros, está en el core de la publicidad o del marketing. ¿sí? Se pueden poner muchas cosas ahí. Se puede poner, por ejemplo, la creatividad. Nosotros no pusimos la creatividad. Pusimos la parte de estrategia, la parte de atención de cuentas y la parte de ejecución de las campañas. ¿sí? Eh, entonces, armamos dentro de la compañía solamente tres divisiones, cuando no puedes hacer todo, mejor no hacer nada. ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, integramos las soluciones que nos dan otros expertos. Entonces, nuestro equipo de cuentas se encarga de escuchar lo que el cliente necesita. El equipo de planning arma una solución con las diferentes agencias que están asociadas a Machine, que como decíamos son, son más de 120 y siguen creciendo. Y luego, el equipo de líderes de proyecto se encarga de ejecutar correctamente con esa complejidad de agencias. Obviamente nunca trabajan las 127, pero sí hemos tenido proyectos de o sea, hasta 10 agencias involucradas. Y también encontramos que estas agencias reconocen y encuentran un valor en tener un equipo de planning afuera que los ayude a no ser miopes en sus soluciones. ¿Sí? O sea, si yo soy una empresa que se dedica a hacer SEO, puedo hacer SEO, SEM, puedo hacer Google My Business difícilmente sepa cómo ejecutar una actividad en punto de venta, o una promoción, o hacer una campaña de PR. Entonces, tener un lugar donde apoyarse, por lo menos para ir a preguntar si una campaña que están haciendo no está demasiado desbalanceada, es algo que también a la agencia le, le sirve y por lo que se integra. Y el principal problema con el que pensamos que nos íbamos a encontrar, de hecho, este, este formato empezó en 2010, entre 2008 y 2010. Lo primero que encontramos es, o pensamos que íbamos a encontrar, era un problema de egos, de batalla de egos dentro de las compañías. De hecho, justo lo que te iba a preguntar, de hecho, ahora mismo. Sí, y al principio dijimos, bueno, vamos a probar esto porque esta es la solución que se nos ocurre, pero posiblemente pase esto. Y la verdad es que no sucedió, ¿sí? O sea, para que no suceda, obviamente, hicimos un trabajo y seguimos haciendo un trabajo de scouting, de entender con quién uno se va a asociar y con quién no, ¿ok? Pero en líneas generales en el mercado, lo que encontramos es que la mayor parte de las agencias lo que busca es tener un poco de seguridad y estabilidad. Y la seguridad y estabilidad se da perteneciendo a un grupo de personas que te vayan a ayudar en los momentos difíciles. Momentos difíciles porque un proyecto no lo puedes sacar adelante porque no sabes cómo. Pero momentos difíciles porque tienes un momento complicado con un cliente o por falta de clientes. Entonces... El ego es, una, es básicamente como decía Yoda en Star Wars, ¿sí? tiene que ver, el miedo es el que genera el odio. ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese miedo, los transformamos en seres con un ego muy grande, con una necesidad de demostrar que sabemos. Ahora, cuando nosotros nos sentimos parte de una solución más grande, ¿sí? simplemente llegamos, aportamos lo nuestro, sabemos que en lo nuestro somos los mejores pero no tenemos que ser el mejor en lo otro, entonces es muy fácil integrar agencias. Obviamente hay que hacer un trabajo desde todas las partes de cuidarnos entre nosotros. ¿sí? Digo, cuidarnos es si alguien está pasando un mal momento, como agencia lo tenemos que cubrir, de la misma forma que lo hacemos con un cliente y que los clientes lo hacen con nosotros. Esa, ese lado humano, eh, por lo menos en la parte latina del mundo, y digo porque nosotros recién estamos entrando en el primer mercado anglosajón que es Estados Unidos, pero sí. fuera de ahí, en toda la parte latina, es muy reconocido el hecho del lado humano, no solamente el lado técnico. ¿sí? Sí. O sea, vos puedes ser el mejor haciendo algo, si como ser humano no te puedes integrar con otros, vas a terminar siendo rechazado, pero por todo, por los clientes, o sea, no, no solamente por la solución. ¿sí? Entonces ahí nos encontramos como un mundo muy lindo, yo creo que en los últimos 12 años he encontrado a mis mejores amigos en la vida, y eso que tengo muy buenos amigos de, de mi infancia y de mis estudios. Pero en los últimos años, por esto de estar apoyándonos entre, entre agencias y con los clientes y armando un grupos de personas, ¿sí? que cuando alguien llama y como dicen, tiene un bomberazo y tenemos que salir todos corriendo atrás, salimos corriendo atrás porque sabemos que otras veces salieron por nosotros. Eso es lo que reemplaza a la publicidad bueno, que yo conozco mucho por dónde vengo, que tiene que ver con la publicidad del ego, ¿sí? La publicidad de tratar de como de eclipsar al de al lado. Mm, entiendo, entiendo. Pues eh, me estás comentando que estás, expand estás expandiendo por, por primeros países anglosajones. Eh, ¿En qué países estáis en este momento? Nosotros inicialmente abrimos con o sea, el proceso de apertura fue 2008 Chile, 2010 Uruguay... 2012 se abrieron juntos Paraguay y Bolivia, 2014 se abrimos el... abrimos eh, México, y México es un país gigante, son como cinco países en uno, no solamente por cantidad de población, sino por complejidad de... cultural, digamos. Entonces ahí nos quedamos quietitos hasta el año pasado. El año pasado eh, abrimos la oficina de Estados Unidos, este año en enero abrimos en España, y hace dos meses eh, abrimos en Centroamérica. Eh, nos asociamos con una agencia local y abrimos los, los seis países juntos. En realidad, nuestro formato es una forma de trabajo. Hoy no es una franquicia, pero podría serlo. Entonces, abrir un país nuevo no es tan complejo. Nuestro proceso siempre es llegar, hacer primero la red de agencias, ¿sí? saber con quién vamos a ejecutar, en particular todo lo que es físico y local, y recién después sería a presentarnos con, con clientes, primero con los clientes con los que ya trabajamos, que suelen ser multinacionales, y luego con todo lo que tiene que ver con lo que llamamos el gran cliente local, ¿sí? o sea, las empresas que dentro de un país tienen estructura de eh, multinacional. ¿Y qué países ha sido más sencillo y los que os lo han puesto un poquito más complicado inicialmente? Yo creo que el único país realmente difícil para abrir fue México, ¿sí? O sea, eh, con los otros, igual en España estamos recién empezando, pero uh -huh. lo encontramos un poco más eh, llano o simple. Eh, también tiene que ver un poco con lo que decías hace un rato de los aprendizajes, ¿no? De lo que uno sabe que puede esperar y lo que no puede esperar. Cuando abrimos en México estábamos muy apurados, fue un mercado que demandó mucha inversión, tiempo eh, dinero. También tiene que ver un poco con...? Y... Y cuando abrimos en, en México, estábamos muy apurados, el estilo del mercado mexicano es un estilo que en ese sentido creo que se parece mucho al español, y es, eh, vísteme despacio que estoy apurado. ¿sí? O sea, si aquí esperas salvarte en los próximos cuatro meses, este no es tu mercado. Eso nos lo dijo México, y nos hizo esperar dos años adentro de un freezer, que crecimos muy lento, pero muy... Dolorosamente lento. ¿sí? Bueno, y lo que pasó ahora en España es que ya aprendimos eso. Entonces vamos tranquilos, no vamos con la, con la velocidad que traíamos a México, eh, como le tenemos mucho respeto al mercado en ese sentido. Y, y me comentabas que eh, teníais eh, ya un método bastante bien trabajado para superar el tema de los egos, porque en una agencia tan multidisciplinar y con conformadas con tantas agencias y en varios países, eso realmente es un logro el, el conseguirlo. Pero si alguien presente o futuro que esté viendo este streaming, esta entrevista se planteara formar parte o empezar a conoceros uh, y le gustaría ser parte de Wear Machine, eh, ¿qué tenía que Primero, ¿qué tendría que valorarse a sí mismo de soy acto o no acto, Y luego, ¿qué paso debería dar? Nosotros necesitamos muy poquito para que una agencia sea parte de Machine. ¿sí? Uno, que haga algo bien. Y cuando digo algo bien, no estoy diciendo que sea el mejor del planeta Tierra haciéndolo. ¿sí? Estoy diciendo que lo haga bien y que tenga ganas de hacerlo mejor. O sea, que todos los días quiera aprender un poco. Con eso nos alcanza, porque tenemos clientes muy grandes y medianos y chicos y algunos pueden pagar más, y otros pueden pagar menos, entonces no, no necesitamos que, la, que nuestros socios sean grandes empresas, ni los mejores, pero sí buenos. Lo segundo es que baje la guardia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros cuando empezamos a trabajar con una agencia, lo primero que hacemos es, ¿cómo lo integramos en un proyecto que ya tenemos nosotros? sí Para que sientan que, ok, esta gente no viene a que vendamos sus productos, a ver... Al contrario, viene y se fija cómo puede ayudarme a mí. ¿sí? Entonces, cuando uno muestra voluntad de ayuda, el otro automáticamente se pone en ese mood. ¿sí? Eh, un poco lo que vamos a buscar es eso. Esta tarde, ayer estaba viendo, y perdón, voy a hacer un mini spoiler, pero no importa porque es muy chiquitito. Estaba viendo el último capítulo de... De la del, no el señor de los anillos, sino la, la del anillo que están haciendo ahora en, en Prime, ¿sí? ¿sí? Y hay una frase, no voy a decir el concepto, el, el contexto, no sé, no sé, no tengan miedo Donde un personaje le dice al otro que cuando está perdido y no sabe por dónde ir Confía en su olfato, ¿sí? Se lo dicen a un hobbit, que confíe en el olfato Y nosotros confiamos mucho en eso después, obviamente, de muchos años de agencia Entonces, hacemos un, un proceso de scouting que pasa por tres o cuatro personas de la agencia y nos damos cuenta si, si el mood se va a generar en pequeñas cosas, ¿sí? en pequeñas respuestas, en gestos a veces. Entonces, en realidad, para entrar solamente tienen que hacer algo bien y querer hacerlo mejor, y lo otro, saber que vienen con la guardia baja. ¿sí? Que no vienen a, a combatir, sino que vienen a, a un grupo de profesionales que sabe lo que está haciendo y que además le gusta y quiere seguir creciendo. Nosotros... El, lo que hicimos, lo que cambiamos sobre nuestro modelo inicial para que esto funcione es cuando una agencia está integrada a Machine, nosotros no le cobramos nada ni por pertenecer, ni le cobramos nada, no hay ningún tipo de peaje, nada por el estilo, cuando dos o más agencias de Machine se integran entre ellas para ir a trabajar un cliente. Incluso siempre los ayudamos a saber con quién se tienen que integrar. ¿Por qué hacemos eso, que parece que es como beneficencia? ¿sí? En realidad, cuando una agencia vive eso, después, pero siempre, no alguna vez, siempre, nos busca para ver cómo nos integran un cliente, de los que ya tiene. O sea, es la forma en la que hemos crecido en los últimos 12 años. Eh, apoyándonos en, en la buena fe y en las ganas de ayudar de las agencias. Bien. Dos o más agencias de machine se integran entre ellas para ir a trabajar un cliente. Incluso entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, eh, eh, la primera vez que, que nosotros estuvimos charlando, eh, estás por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, sí, la primera vez que nosotros estuvimos charlando, nos en, eh, estuvimos hablando eh, largamente acerca de la web 3. Uh -huh. Y de hecho, me, me enseñaste eh, formas de uso, eh, prácticas que realmente no se me vayan ni, ni ocurrido. Eh, ¿Qué hay de útil realmente en la web 3 más allá de posibles polémicas o, o realmente de revoluciones que sí que pueden acabar cambiándolo todo? Pero hoy día, con y sonante en práctico, ¿qué podemos tener de la web 3? Nosotros empezamos con el mundo de blockchain en realidad hace tres años. ¿sí? Durante dos años y medio no entendimos nada, pero nada de verdad. O sea, y por eso hace un rato antes de, de conectarnos empezamos hablando sobre cuando habíamos empezado en publicidad tú y yo y los dos más o menos empezamos con internet y yo me acuerdo que cuando internet nacía a mí me explicaban cómo era esto de una página dinámica y un servidor yo no tenía ni idea que era un servidor ¿sí? no, ent no entendía cómo era que podía haber una transmisión que no era broadcast y por el aire ¿okay? y cuando lo entendí Nada, fue como, ok, esto va a cambiar el mundo, ¿ok? Y hace unos años a mí me decían, blockchain va a cambiar el mundo más que internet. Yo no entendía, para mí era un sistema de criptografía nada más, ¿ok? En los últimos 12 meses, digamos, empezamos a entender dos cosas. Una, que tienen razón los que decían eso, o sea, el cambio es mayor que un cambio en internet. Básicamente porque aparte de lo de comunicación, que es lo que hoy es una realidad... Tienes toda la parte de la economía, ¿sí? Tienes moneda propia que en internet no tenías. Eh, entonces, nosotros lo que descubrimos y en el proceso en el que estamos con las marcas, es tratando de mostrarles que Web3 no es dentro de dos o tres años, es ahora. Hoy se están poniendo las bases de, de lo que mañana va a ser digo, una economía o una forma de relacionarlos con los clientes completamente diferentes. El parteaguas para nosotros hoy, no dentro de mil años, hoy, es que las marcas no tienen que hacer base de datos. Y eso es como, ¿sí? este señor, ¿qué está diciendo? ¿Sí? O sea, ¿cómo no voy a tener una base de datos de mis clientes? Nosotros hace 25 años, por lo menos, no sé cómo era antes, creo que también con marketing directo, pero por lo menos hace 25 años intentamos construir bases de datos. Tener los datos de contacto por un lado, pero aparte datos de perfilamiento, saber quién es nuestro cliente, y todo con datos en bases privadas, que están en nuestros sistemas, que son opacas a la gente, porque era la única forma que teníamos para hacerlo, no podíamos eh, transparentar una base de datos. Eso, en la economía web 3, o en la lógica de web 3, ya no es necesario, ni útil, ni recomendable. Los tokens, que es un concepto, Complejo hasta el momento en que uno lo entiende fácil Los tokens son como si fuesen medallas o certificados al portador ¿ok? Los tokens lo que te permiten es explicar muy claro quién eres ¿sí? Hoy en la, en, en la lógica de Web3 yo puedo entregar, por ejemplo Un token a una persona que fue a donar sangre a la Cruz Roja Y esa persona al tener ese token es como si tuviese un certificado que dice que él, con su nombre, en tal día donó sangre. Entonces, si yo mañana, desde una marca cualquiera, vamos a decir desde Amazon, por decir cualquier marca, le quiero dar un beneficio a la gente que donó sangre el último año, no me tengo que integrar con las bases globales de la Cruz Roja y pasar por 500 protocolos de privacidad de datos. Simplemente le digo a la gente, si ustedes tienen el token, vengan que les voy a dar un descuento. ¿sí? El, eh, y esto abre una posibilidad tan grande que realmente te cambia la forma de hacer comunicación. O sea, nosotros a veces empezamos a hacer algo, y por la mitad del proyecto que estamos armando en Web3, nos damos cuenta que estábamos viendo solamente el 10% de las posibilidades. Te doy un ejemplo simple, muy tonto. Muy eh, el otro día, hará un mes más o menos, fue la Maratón de Buenos Aires, y en la Maratón de Buenos Aires, una agencia que está asociada a Machine, que se llama Curable, entregó junto con Adidas los tokens de la, las personas que llegaron a la maratón. O sea, tú llegabas, te daban un token diciendo, eh, esta persona que lo tiene llegó, y se llama Emilio, y llegó en tanto tiempo, ¿no? Eso lo transforma en un NFT, pero no nos compliquemos la vida. Te da un token. Entonces, tú, Emilio, tienes una medalla, un certificado al portador con tu nombre, que dice que completaste una maratón. Entonces, si mañana, por ejemplo... Tú vas a sacar un seguro médico y te preguntan, Emilio, ¿te hace deportes? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Corro? ¡Ay, ah, lo puedo demostrar! Sí, acá tengo mi token. Es más, tengo además todos estos tokens que me dio mi gimnasio. ¿Sí? Y además estoy haciendo, jugar, juego al fútbol en un torneo, acá tengo el del torneo. Tomen, solamente por este momento miren los tokens que tengo, dense cuenta que sí, hago deportes, cobrenme menos por mi seguro médico. Y ahora me vuelvo a llevar mis tokens. Y por otro lado, quizás tenías otros tokens. Tenías unos tokens que decían, no sé, voy a inventar algo, que te gusta la música. Pero esos tokens no se los que tuviste que mostrar porque no tenían nada que ver con el seguro médico. Entonces, la parte de lo que muestras y lo que no muestras, lo decías tú como usuario, y los certificados los entregan las empresas, con las, las empresas o las instituciones con las que te mueves. ¿sí? Es como si tuvieses, y por eso se tienen adentro de una wallet, de una billetera. Uno en su wallet física, a veces lleva las fotos de sus hijos, a veces lleva el no sé el carnet del club, y lo mismo es la wallet virtual. Saquemos por el momento el 95% de la web 3. Saquemos todo lo que es criptomonedas. Para, en este momento todo lo que es criptomonedas es demasiado especulativo. ¿sí? Hoy la publicidad del marketing no tiene mucho para hacer ahí adentro. Pero en el mundo de los tokens, es el mundo de los certificados digitales. Es la forma, vamos a imaginar que tenemos un gimnasio, lo que decíamos recién. Si yo tengo un gimnasio que, por cada mes que voy, me entrega un token. Y otro gimnasio que no me lo entrega. Y estos tokens pueden demostrar frente a una prepaga médica y conseguirme un descuento. ¿Qué gimnasio voy a preferir? ¿El que me lo entrega o el que no me lo entrega? El que me lo entrega, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la, la utilidad de la Web3 hoy. Hoy estamos en un momento de sembrar. Si nosotros sembramos nuestros tokens, que además el costo de siembra es prácticamente tiende a cero, si los sembramos, los vamos a poder cosechar, los vamos a poder usar dentro de un tiempo. Más, si no los sembramos, ¿sí? vamos a depender 100% de los tokens ajenos, de los que haya sembrado otro. ¿sí? Que no es que me van a costar dinero usarlos, pero no van a tener la arquitectura la forma que necesitamos. No sé si te acuerdas, Emilio, hace mucho, era un gran tema, bueno, sigue siendo en realidad. ¿Cómo se arma, cómo se diseña una base de datos para que después las variables se puedan cruzar correctamente? ¿OK? Bueno, hoy en vez de pensar cómo diseñar una base de datos, tenemos que diseñar nuestro ecosistema de tokens. ¿El gimnasio te va a entregar un token por mes, cuando vayas por lo menos 10 veces al mes, o te va a entregar un token... De acuerdo a si fuiste a hacer Gimnasia aeróbica o musculación Eso lo tiene que decidir primero el gimnasio Y ahí están apareciendo un montón de comunidades A nivel global Que empiezan a darte como parámetros de uso Para que los gimnasios solo tengan que bajar El instructivo y decir, bueno Yo voy a entregar tokens Pero con esta lógica Nada, Un poco eso es lo que, lo que hoy está pasando con la Web3 Y es muy opaco Porque se está llevando todo el brillo Tanto las criptomonedas como esta parte, voy a ser cuidadoso con lo que digo, más no tanto, un poco tonta y especulativa de los sí. NFTs que valen millones. ¿sí? Digo un poco porque vamos a imaginar esto, imaginemos que la Latina Valley tenga, eh, cree unos NFTs como los de Board Ape y cada uno de los que forma parte tiene uno de estos. ¿Sí? Luego, cualquier empresa, marca, que quiera contactar con todos los que son parte de la Latina Valley, tendría que contactar a la gente que tiene ese NFT. Y eso empieza a tener valor. ¿sí? Hoy hay una campaña que se lanzó el mes pasado de, de Wrangler, de la marca de jeans, con Fellas, creo que es la comunidad, donde ellos crearon un producto solo para esas 10.000 personas, no son pocas, son 10.000 personas, y además, co-crearon con ellos un contenido, que es un cómic. ¿Sí? Entonces, lo que hasta ahora no tenía mucha lógica, ¿por qué pagaste un montón de dinero por tener un monito o un zombie? Ahora empieza a tener lógica porque estas comunidades atraen marcas. Nosotros como marca, durante los últimos 15 años, intentamos, y para la mayor parte de las marcas fallidamente, crear comunidades. Hagamos una comunidad en Facebook, hagamos una comunidad en Instagram, y después subíamos una publicación y no la queaba nadie. ¿sí? Porque no es una comunidad, son consumidores. Es, hay algunas marcas que sí la tienen, Red Bull la tiene, pero en líneas generales no. Entonces, ahora lo que pareciera que va a pasar, digo pareciera porque todavía no está probado, es que en vez de las marcas crear comunidades propias, van a surgir comunidades de gente que es cercana entre sí y que tiene estos NFTs que lo prueban, y van a invitar a las marcas a que hagan pro productos para ellas. ¿sí? Entonces, la comunidad va a existir, pero no por la marca, va a existir por los intereses propios de la comunidad. Pues tenemos una, una, una pregunta de Griseldo, desde de LinkedIn, que nos habla específicamente de lo que comentabas al principio de la entrada con dificultades en el mercado mexicano. ¿Por qué tan lento? ¿Por qué costaba que confiaran en vosotros en ese mercado? ¿En qué... En qué ¿En qué ha sido exactamente difícil México? Pero si sí a nivel de permiso, de, de, de asociarse con empresas locales, ¿cuál ha sido realmente la, el escollo del mercado mexicano? El mercado mexicano es muy grande, es muy noble, es un país que te recibe como hasta ahora otro país no me recibió nunca. Y no hablo mal de otros países, hablo muy bien de México, por, lo, por la atención que en general han tenido. Ahora, el mercado mexicano también es un mercado muy consolidado, donde se gana dinero, ¿sí? Y donde las empresas no quieren arriesgarse a cometer errores. No necesitan correr. Hacer lo que están haciendo hoy, durante los próximos tres o cuatro años, les va a dar muy buen resultado. Entonces, difícilmente tomen algo muy nuevo y lo pongan en producción mañana. Esa es la lógica en general. Es como, te voy a escuchar, si me parece lógico, voy a analizarlo con mis socios, si me nos parece lógico, vamos a hacer una prueba pequeña y todo el tiempo van a estar mirando si tu compañía sigue estando acá, si sigue estando presente en el mercado mexicano. Y presente es presente. Y ahí no vale mucho el teletrabajo, o por lo menos hasta hace poco no valía nada. Era como, estás, te quiero una reunión. Te quiero una reunión un rato, aunque sea, para saber que conoces México. Porque México es muy complejo. Yo supongo que es parecido a Brasil, en ese sentido, ¿sí? O sea subcontinentes prácticamente. Entonces, no están apurados, nada de lo que hagas van a va a cambiar el negocio de tu cliente en el corto plazo, excepto que trabajes con startups, pero nosotros no trabajábamos con startups. Y te van a, se van a tomar por lo menos un par de años, ¿sí? dos años, en asegurarse que estás en este mercado y que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y en forma seria. Después del segundo año, la relación con un cliente cambia completamente. De hecho, se transforma en cliente de verdad y te permite entrar en ese círculo íntimo. ¿sí? Eh, yo tengo alguna intuición que en España pasa algo similar. ¿sí? O sea, por lo menos en nuestras experiencias fue... Y nuestras experiencias no con cliente final, sino con otras agencias. Todas las que nos dicen es, teniendo en cuenta cómo trabajan en Argentina, ¿sí? yo vivo en México hace mucho, pero obviamente hablo como argentino y el feedback es como argentino. Uh -huh. eh, Venís en quinta, bajá la velocidad, ¿sí? poné segunda, y empecemos a hablar de vuelta. No porque no queremos hacer las cosas rápido, porque no nos vamos a arriesgar a hacer las cosas mal. ¿sí? Entonces, si estás muy apurado por hacer algo, seguramente no lo vas a hacer tan bien. ¿sí? Tenés otro tipo de urgencias. Esas urgencias al mercado mexicano no le gustan, y por lo menos en mi lectura inicial al mercado español tampoco cosas que quizás en otros lugares eh, todavía está la sensación de me puedo hacer millonario de la noche a la mañana si invoco esta, ¿sí? sí. México no la tiene, por lo menos con quienes trabajamos nosotros, y pareciera que España tampoco. Y eh, aparte de, de los aprendizajes que has compartido de México y España, ¿qué planes de futuro, eh, aparte de asentar los, merc los mercados locales donde ya está implantados...? Pero, ¿qué, ¿qué planes a futuro? Y no solo de países, sino también de, de servicios, de estudiar tendencias. Eh, ¿Qué se viene de futuro, eh, tanto por tu parte como por We Are Machine? Mira, nosotros en los próximos meses, lo que vamos a seguir trabajando es, por un lado, algo de lo que no hemos hablado, y no voy a profundizar demasiado un poco porque sería muy largo, pero es, en este momento en que la web 2 cae, caen audiencias, ya no, no está tan concentrada como antes, y la web 3 no terminó de nacer, tenemos un, una primavera de los medios tradicionales, en particular de televisión y de vía pública. Así que nosotros lo que estamos haciendo es, trabajando acá en México con, con cadenas más tradicionales, digamos, para entender cómo terminar de enganchar la televisión, no con la web 2 que ya pasó, sino con la web 3 que viene, y lo mismo con vía pública, en particular en lo que es la vía pública digital. Nosotros tenemos un, una estrategia que armamos para trabajar con la vía pública, que llamamos Social Out of Home, donde pensamos algunas posiciones de vía pública como si fueran un muro en Facebook, o un muro en, en Instagram, ¿sí? O sea, lo trabajamos en forma social, en particular vía pública que la gente consume todo el tiempo, ¿sí? El metro, la salida de los colegios, algunas posiciones donde tienes que pasar mucho tiempo esperando. Eso es una cosa que estamos trabajando, eh, y después lo otro es, estamos aprendiendo, como, como les contaba hace un rato, toda la parte de Web3, pero cómo explicarle a las marcas el pasaje. No solamente explicarles, ayudar a, a dar ese salto de Web2 a Web3 con el menor dolor posible. ¿sí? O sea, tú, Emilio, te debes acordar el, el pasaje de la publicidad analógica a la digital, en mi cabeza, por lo menos estamos hablando del 2000, 2002, hasta el 2010, 2012, fueron 10 años donde hubo mucha resistencia, mucha gente decía, esto no va a pasar, otros decían, internet es un medio más, no viene a cambiar nada, otros decían, por el tiempo que tarda en que esto cambie, yo mejor me jubilo, ¿Sí? o sea, voy a seguir vendiendo lo que estaba haciendo, esto no lo voy a hacer. Y nosotros suponemos que eso va a suceder de vuelta, mucho más rápido, quizás en vez de 10 años, 4, 5, y con, una, con, una, con un componente en el medio económico, ¿sí? O sea, el dinero se está digitalizando en ese sentido. Eh, digitalizando no, está tokenizando. Entonces, eh, en esa parte, yo te digo, nosotros tenemos un manual acá diciendo cómo tu empresa pasa... De, no, es mentira, no lo tenemos, ¿sí? De hecho, todos los meses aparece algo nuevo que cambia un poco el rumbo de Web3, ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, ayudamos a los clientes a cosechar lo que queda todavía de la web 2, ¿sí? Ver cómo hoy venden más utilizando medios masivos, y los medios masivos son otra vez la vía pública y la televisión. Uh -huh. Me voy a cuidar de esto que digo. No estoy diciendo que la gente se fue de digital. Estoy diciendo que antes Facebook tenía una cobertura del 95% de digital. Y hoy, una pauta en Facebook y una cobertura del 15, del 10% de digital. Ya no hay un lugar donde digas, si vamos a esta plataforma, nos ve todo el mundo. Entonces, por lo menos en algunos mercados, la vía pública y la televisión volvieron a ser masivos. Son el medio que, en un solo contenido, tiene más gente acumulada. ¿sí? ¿Y, y, ¿Y en qué eh, TikTok, cómo entra dentro de toda esta estrategia y de, y del, y de este futuro? TikTok es como te decía, es de, de lo último que se puede cosechar hoy de Web2, ¿sí? Eh, es, es la plataforma donde la generación Z está. Nosotros una cosa de la que no hablamos para nada en esta charla es de gaming. En los últimos siete años, desde que llegamos a México, nos hicimos una agencia muy del mundo del gaming, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Todo eso es la generación Z más relacionado a la Web2, ¿Sí? La generación Z más relacionada a la Web 3 forma parte de otro mundo del que estamos mirando ahora. TikTok es una plataforma muy potente hoy, pero que si yo me si yo hago una, vamos a decir, lanzo un contenido en TikTok y lo quiero pautar, uh -huh. de vuelta no voy a llegar a más, más de un 15-20%, como mucho, de la, de, del target al que tengo que apuntar. ¿sí? Es muy, excepto que tengas un target full generación Z. Entonces, sí, claro. está tan es fragmentado que los que venimos mal acostumbrados, pues yo también venía mal acostumbrado, de ese Facebook del 2014, donde lo ponemos en Facebook y lo ve todo el mundo, y aparte Facebook nos permite segmentar hasta eh, cuántos pelos tiene en la cabeza, sí, o sea, todo te permitía segmentar. Hoy lo pongo en TikTok y comparado con lo que era el, el viejo Facebook, eh, es la nada misma, es como, pero yo podía medir esto hace cuatro años, ¿por qué no lo puedo medir más? Y porque la gente no está dejando más esos datos, porque no está usando más esas plataformas así. Entonces, ahí nosotros lo que decimos es que el contrato social que se hizo entre Facebook y las marcas se rompió. O entre Internet y las marcas. Era como, vos Internet me dijiste que venga acá, que deje mi, a, a mi ex la televisión que se había puesto vieja. Que venga acá porque vos me vas a dar segmentación total total la producción de contenidos iba a ser súper barata porque era solamente un posteo Y que además iba a poder hacerle todo el traqueo que quiera a mis clientes Y ahora es, ya no es barato Porque ahora tengo que hacer un posteo para Instagram uno para, Un video para TikTok Un contenido para LinkedIn Uno contenido diferente para YouTube Y así siguen las, las firmas Entonces ya no lo hago como antes, con un solo un posteo Encima no puedo comparar los públicos que se solapan Además, no puedo segmentar, pero si vos no eras así, ¿qué, ¿por qué me estás haciendo esto? Sabes qué? Me vuelvo con mi ex. Y se dan vuelta y se van a la televisión. Eso es lo que está pasando hoy. Y es como, es divertido, pero para los, para los usuarios, o sea, nosotros como usuarios, no nos pasa eso. Nosotros no decimos, me vuelvo a la televisión. Nosotros estamos más digitales que nunca. Y ahí es donde se están rompiendo un poco las aguas, y es donde se convierte en difícil gestionar una marca en este entorno de web 2 que muere, web 3 que todavía no terminó de nacer, y medios tradicionales que pese a que pasaron 20 años, muchos siguen siendo muy tradicionales. Para mí el, el mundo de la publicidad y sobre todo el poder segmentar, eh, totalmente vital para el que quiera hacer una campaña con éxito, se rompió totalmente el día que apareció IOS, creo que fue 14.5, en el que a partir de ahí permitía... Quieres, dejar, quieres evitar que te arrastren las marcas y las aplicaciones que te que usas y yo es que le di a todas las aplicaciones por definición de que dejaran de rastrearme. Y muy poquitas son las que permito y yo soy bastante digitalizado, un usuario intensivo y aún así ese día respiré porque yo como usuario me sentí de, mira, eh, este acoso y derribo, esta eh, venta de mis datos mmm, sin mi consentimiento y sin mi control como el que hacía Facebook durante toda la última década y sus muchos eh, escándalos, me, me lo quito de encima y ahí obligó a tener que redefinir todo el negocio de la publicidad, el negocio online, y yo entiendo que vamos a vivir unos cuantos años de transición para que eh, los paradigmas que comentas de West3 bien aplicados acaben llevándose a cabo de la mejor forma, entiendo. Sin lugar a dudar. nosotros, mira, yo me acuerdo el día, habrá sido como el 2011, ¿sí? Viene un programador mío, estábamos haciendo una campaña en Facebook, me dice, Fer, yo si tiro de, de acá... Me traigo los datos, pero no de nuestros fans, de todos los amigos de su fan Digo, no, puede ser. Llama a Leandro. No puede ser Leandro. Sí, sí, Fer. Mirá, ¡prac! Y se trajo toda la base. Entonces, preguntamos en Facebook y nos dijeron, sí, sí, ustedes pueden hacer eso. Nice. Y no lo hizo Cambridge Analytica para Trump. Lo hicimos nosotros para un montón de clientes privados y completamente avalado y apoyado por Facebook. Entonces, a mí cuando alguien me decía, no, le digo, para, para, yo puedo saber tuyo... ¿Dónde estuvo el teléfono? ¿Qué teléfono tenés? Eh, ¿En qué páginas andás? ¿Cuántos amigos tenés? ¿Y te responden o no te responden? Para nosotros esto se acabó el día que ganó Trump. El día que ganó Trump, nosotros nos dimos vuelta y dijimos ok, tenemos que irnos de este mercado porque esto se cae como un dominó. Ya o sea, se venía cayendo porque no lograban retener a los jóvenes, pero ahora, nada, te, te van a caer a que vos expliques lo que estás haciendo. Facebook, esto desaparece. Y ahí nosotros nos movimos primero a content marketing, que es un mundo muy lindo, pero no tan grande, y después nos movimos a gaming. Por eso te digo que más o menos este fue el tiempo en el que nos, nos empezamos a trabajar con videojuegos, y sí. recién hace menos de un año empezamos a trabajar con Web3. Un poco lo que aprendimos, nosotros cuando nacimos en Internet, nacimos con los, eh, con los .coms, pero con la burbuja de .coms. ¿Sí? Mm -hmm. O sea... Estuvimos ahí, estuvimos los dos. Bueno, yo tenía 21 años y venía gente a la empresa donde yo era Project Leader con 21 años y decían, bueno, tengo 5 millones de dólares y con los 5 millones de dólares les hacíamos una porquería y, y quebraban, y quebraban, y quebraban, y quebraban. Eso fue el 98, 99 y 2000. Uh -huh. A mí me, no me enseñó la universidad, me enseñó esta, estos fondos de inversión. Sí. Después de eso vino la época de hagamos webs institucionales. Nos pasamos al brick and mortar, se llamaba en ese momento, ¿te acuerdas? Uh -huh. Después de eso, empezamos con los hot sites y los microsites, creatividad solamente digital. Después de eso, vinieron las redes sociales, ¿sí? Y si vos no te ibas cambiando a tiempo, no te dabas cuenta que había cambiado el viento, no olfateabas, ¿sí? Lo más probable es que te quedes afuera del mercado. Y después de eso vino el mundo del gaming y la generación Z, que como generación vino a cambiar muchas cosas, y ahora esa generación Z que, que discute todo el status quo, digamos, eh, en otra charla hablamos sobre la teoría, teoría de las generaciones que me fascina, pero bueno, uh -huh. esta generación que viene a, a discutir esto, se encuentra con la web 3 o con blockchain que le permiten ser antisistema. Les permiten estar por el costado del sistema y no ser auditado, rastreado y controlado por instituciones más tradicionales. Y les está encantando, entonces lo están haciendo crecer muy rápido. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Así como un día agarré así y dije, ah, me traigo todos estos datos de Facebook. Ah, ¿Facebook se puede? Sí, señor, hágalo. Listo. Ahora hago así y descubro que detrás del mundo del blockchain hay una forma de estructurar datos y privacidad de datos que hasta ahora no existía, y que el que no cambie a tiempo va a quedar, nada, pidiendo por favor que mañana lo dejen entrar. Esa es un poco la urgencia que nosotros llevamos sobre aprender en el caso de gold 3 pues a los que estáis de audiencia os recomiendo que tengáis muy, muy en cuenta las palabras de, de Fernando Ojeda. Eh, eh, por las varias veces que, que hemos podido eh, conversar eh, está muy bien informado y conoce muy bien acerca de tendencias y si quisieran contactaros, conoceros un poquitín más, eh, ¿dónde tendría que ir nuestra audiencia ahora en directo o lo que en su mayor parte vendrá luego en diferido? Eh, ¿Dónde tendría que conoceros? Mira, hoy el lugar donde nosotros estamos viviendo es en LinkedIn, así que pones mi nombre y va para ser seguro, y es el lugar donde hoy por hoy tratamos de armar esa red, hablamos con, con gente que sigue lo mismo que nosotros, nos compartimos información, es el nuevo Facebook. Pues ahí, los dos estamos viviendo, justamente ahí. Pues Fernando, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por prestarte a, a realizar esta entrevista, y a los que estáis de audiencia, espero que os haya gustado esta conversación que hemos estado unos tres cuartos de hora aproximadamente. Y os comino a que nos veamos en el próximo live. Fernando, muchísimas gracias. Un gusto, gracias. Saludos.